Hola gente de YouTube, en este video les voy a estar enseñando un tutorial de cómo hacer su propio texture pack Así que bueno, vamos a comenzar con este video Lo primero que deben saber es que necesitan sí o sí esta aplicación se llama paint.net Que voy a dejarla el enlace en la descripción La descargan y ya podrán hacer su texture pack Después, este, deben tener un texture pack para poner sus... Cambios, así que deben buscar porcentaje data porcentaje. Ahí lo vi, y bueno, vez pues aquí van a punto Minecraft. Después van a resource packs y aquí van a modificar un texture pack. Así que bueno, yo el, el mío, el que no voy a modificarlo, no, no está aquí, yo, ya que yo ya la tengo aquí. Que va a ser de 27 Así que bueno Primero abran el paint.net Bueno, ahora que están en paint.net Deben poner aquí arriba archivo Nuevo Y en la parte de anchura y altura Deben poner 16 Por 16 Bueno, y ahora Para acercar pongan eh, control más y más y ahí está ahora deben poner en, aquí en las herramientas bordador para sacar todo el fondo pero mejor añadenle el tamaño aquí el bordador para que lo borren más rápido ok este ahora ponen pon el lápiz este y básicamente aquí aquí van a comenzar a hacer su dibujo ¿sí? a ver yo voy a intentar hacer una espada a ver si me sale gente mejor voy a modificar una un hacha aquí está el axe de iron le dan aquí a seleccionar y abrir y bueno aquí van a tener el hacha así que es fácil lo que hagan hacer nomás la modifican como ustedes quieren así que yo voy a decorarlo como yo quiero a primero esto lo vamos a poner Negro Así lo vamos pintando Negro A ver Bueno, básicamente Es así, ustedes hacen la textura Como ustedes quieren No lo, no lo voy a cambiar tanto No voy a obtener Esto lo voy a poner así Voy a ponerlo así Ok, perfecto De tono Así Y vamos a poner Un signo aquí, este, vamos a poner No sé, a ver Vamos a poner aquí una cara Para que Para que vean a ver, Voy a ponerla así y a ver si es que se muestra en el hacha. A ver, lo que deben hacer es archivo, guardar como, y lo van a guardar en ítems. Eh, estoy, no estoy mostrando lo demás porque hay unos archivos privados, pero ya. Aquí he movido el hacha aquí al escritorio. Así que lo que debo hacer es abrir el texto que voy a usar. Después me voy aquí a esta parte Donde dice assets Minecraft Después me voy a textures Me voy a items Y aquí Debo poner el hacha Así que a ver, voy a bajar esto Aquí dejé el hacha Y bueno lo voy a poner aquí Si quiero reemplazar sí lo estoy reemplazando Y ya, tenemos el hacha de hierro Y de hecho se los voy a mostrar para que vean Miren, si entro a Iron Axe Van a ver que está el hacha que yo he modificado No el hacha original Miren, si van aquí Bueno gente, ahí pueden ver que es El hacha que yo he puesto, así que Vamos a entrar a Minecraft para que vean que esto Realmente sí funciona Vamos a tratar de launchar. Bueno, como es básicamente es eso nomás, eso es todo. Luego deben entrar a Minecraft y para que vean que sí funciona. Y obviamente se deben poner el texto pack, si no, no va a funcionar. Bueno, gente, me he metido a Universo Craft para probar el texto pack. Así que deben darle a ESC, opciones, paquetes de recurso. Y aquí es el texto pack que yo he modificado. En el caso de ustedes, no sé cuál será, pero bueno, me lo voy a poner. Para que vean cómo me quedó. Bueno, gente, ya me he puesto el texture pack. Pero ahora vamos a ir a una partida de Skyward para que vean qué tal me quedó el hacha. Y de paso jugamos una partida y a ver si la ganamos. Entonces ya nos encontramos en una partida. Y bueno, este me he puesto el quitalador para que me dé el hacha. Como ustedes pueden saber los que juegan de Skyward. Y que pruebe qué tal me ha quedado. Así que a ver, vamos a ver. Rompemos esto, rompemos esto. Y ahora haré una zona aquí para probar, para ver qué tal me queda. No, gente, qué increíble, miren. Y como pueden ver, ahí está la carita que le puse. No, es que aso. Ay, no. Ya me, ya me comenzó a dañar la gente. ¿eh? Uh. ¿Me habrá visto? ¡Oh, oh! Ni me vio. gente ya estamos en la siguiente partida Y bueno, este Yo creo que esta partida vamos a intentar ganarla Aunque igualmente nosotros venimos para jugar Así que no importa si no la ganamos A ver, yo creo que No voy a rusharle al otro lado Porque, no sé A ver, este Creo que ya me vienen ¿no? Sí, este, este man ya me viene A ver, a ver si lo puedo tirar Escucha, ¿no? oh Tira mi tubo, no, deja ya, de una a una. ¡Ah! Ya lo no, tiré, lo no, tiré. Ya, este. Ahora. ¡Ay, no, man! Este ya me viene. ¡Cállate! ¡Uy! ¡No! ¡No! Ya, ya. Tanto que. ¡Cállate! ¡No, no quiero! Este, este no te salvas. Nice. Ok, aquí no hay tanto. A este, creo que me voy a ir al medio porque... Ahí no sé, ahí hay... Loot, pero a ver, este, no creo que vaya a ir por abajo porque me pueden tirar, así que no vamos a salir. Nice. Ok. Oh, llegué, nice. Este si estaba callado porque estaba ardiendo un poquito. Oh, hay un man. Espérate, este creo que le puedo hacer una trampa, eh. Déjame ver. Ya, a ver. Dale. Oh, niña, de una, una, una, una, una, una. Pum, ya, bueno, gente. Este man se va con Diosito. Nice. Ok, este... Creo que no me queda uno Y este... A ver, voy a ver si puedo luchar más De hecho aquí tengo una pechera Cuando estoy acá se estoy full diamante Pero, este... Voy a buscar un enderpearl Porque si no tengo enderpearl En Skywulf básicamente no sobrevivo Ok, este... Me pongo aquí No voy a enderpearl así que bueno ¡Uy! ¿Qué? El último que queda está en escasez armadura ¿What? ¿Qué le pasa? Bueno, este... Man, lo siento Pero esta partida La gano yo y gente, bueno, denle like, suscríbanse y dejen los comentarios si quieren más tutoriales y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!